Definitivamente el 3D en ilustrador es un tema que me gusta muchísimo Y aquí te voy a enseñar a hacer este tipo de efectos No sin antes recordarte que esto consume mucho recurso, mucha RAM, mucho espacio en el disco Por lo que es aconsejable no saturarlo tanto Pero sin embargo, vamos a dar un clic aquí en el texto Y nos vamos a dar cuenta que esto es un tipo de letra que se llama Cincel a 200 puntos Siempre que vayas a trabajar con 3D, tenga a la mano el panel de la apariencia Esto es como una navaja suiza, ¿no? aquí tienes muchísimos recursos para crear primeramente eh, en el relleno vamos a crear un relleno y trabajaremos con un degradado que ya les voy a indicar exactamente qué color así que regamos el degradado, tra degradado tradicional Nos vamos al degradado aquí el panel de gradiente, doble clic en el deslizador más blanco vamos a elegir este color que está aquí doble clic para reemplazar el color negro por el que está acá voy a cambiar la dirección del degradado presionando la tecla G en el teclado y lo voy a hacer de arriba hacia abajo para que nos quede así más o menos, ahora en el panel de trazos voy a crear un trazo de color blanco a unos 3 puntos está bien y ahora otro trazo pero de color magenta el mismo que hemos puesto el degradado pero a 9 puntos siempre recuerda que se lee esto de arriba hacia abajo, no es decir primero estoy leyendo el trazo de tres puntos luego el trazo de nueve puntos y luego el relleno en el trazo de tres puntos, siempre que estás trabajando con trazo, te recomiendo que explores siempre el panel de trazo. Y prueba a ver qué pasa en línea descontinua. Bueno, yo lo he probado así con estos valores que están aquí, entre punto, hueco y punto, 6, 23, de manera respectiva. Y aquí voy a aplicar un pequeño efecto que es de transformación, es decir, distorsionar y transformar, transformar. Vamos a dar clic aquí en previsualizar y solamente voy a mover el blanco que está ahí, nada más. Así que en horizontal me voy a ir aquí a menos 2, más o menos. En el X0 y 2. Sonos por ahí y exactamente acá el mismo valor. ¿no? Voy a copiar esto y ahí lo voy a pegar por aquí. Perfecto, hemos movido ya un poco ese trazo que está ahí y ahora vamos a dar simplemente clic en OK. Cuando queremos tener este efecto, voy a activar el panel de símbolos que está en la parte derecha. Si no lo encuentras en la parte derecha, no te, no te olvides que lo puedes encontrar en ventana símbolo, ¿verdad? Ahora este lo voy a convertir en un símbolo simplemente dando clic y arrastrar. Si te das cuenta, sale ese círculo de color verde con blanco. Lo vas a soltar ahí. Le puedes poner el nombre que tú quieras, el símbolo que tú quieras. Por ejemplo, yo le voy a poner trazo 1. Lo vamos a dejar como un clic de película y como un símbolo, un símbolo dinámico. Clic en OK. Ahora ya lo hemos guardado dentro del panel que está aquí presente. Lo voy a hacer a un lado o si no lo gusta los puedes borrar sin ningún problema. Y ahora voy a dibujar una pequeña línea. Una pequeña línea, así más o menos. Si te das cuenta que en la mitad hay un punto eh, un punto central, me está dividiendo en dos partes esto. Lo importante de este ejercicio es tratar de hacer una figura o doblar una figura como esta voy a poner control Z, no importa, voy a poner un color regla. no importa el, el, el, el grosor de la línea, realmente no, no nos interesa por el momento, pero lo que sí nos interesa es poder tener ese punto en la mitad, así que voy a unir un punto de ancla aquí, más o menos por la mitad, y ahora con eh, la pluma más, y con el punto de ancla voy a hacer esto, voy a hacer hacia atrás, si sí, presiono shift, a ver, lo voy a activar de nuevo, Ahora sí lo puedo distorsionar ahí. Si presiono Shift se va o crece de manera recta, constante. Más o menos lo voy a poner por ahí para que sea este círculo o este objeto que quiera dibujarse, ¿no? Puedes tranquilamente moverlo aquí eh, desde el punto central. Puedes hacer cualquier tipo de distorsión. A mí me gusta realmente esta S que está por aquí. Voy a jalar esto por aquí y lo voy a dejar más o menos por ahí, ¿no? perfecto ok estamos súper bien aquí aquí lo tenemos cuál es la idea la idea es que el trazo puede estar dentro de este objeto que acabo de dibujar para que tenga volumen ahí entra el 3d así que me voy a efecto 3d y la opción que dice extrusión y biselado vamos a dar clic en previsualizar para hacerlo un poco más grande y si gustas puedes alargar un poquitito más esto que está aquí no lo voy a rotar un poquitito más, lo voy a poner por aquí y lo voy a rotar por acá, más o menos ahí como, como creas que, que pueda gustarte, simplemente clic en OK. Para que no se vea tan feo eso, lo voy a cambiar a un color para que podamos apreciar mejor las sombras que están ahí presentes, voy a quedarme con este color azul. Entonces la idea es, oye, yo quiero meter este trazo, pero que sirva este recorrido que está aquí. ¿Cómo se hace eso? Recuerda que hemos creado un 3D, me voy al panel apariencia y aquí en el panel apariencia ya me está indicando que tengo el 3D presente. Un clic, solamente un clic para otra vez ingresar al panel de extrusión y biselado. Damos un clic en previsualización y lo vamos a mapear ilustración, que es la parte importante de este ejercicio. Arriba nos está indicando las caras o las superficies que tiene este objeto y vamos a tratar de encontrar la superficie principal que vendría a ser la que está por aquí, que efectivamente es esta, ¿no? ¿O vamos explorando? No, es la 5. La superficie 5 no está indicando exactamente qué es lo que pasa. Y en símbolos vamos a cargar el trazo 1. Muy bien. Está casi, casi como nosotros queremos que esté. Simplemente Shift, clic y arrastro para achicar un poquitito más para que pueda cuadrar en todo el objeto que está ahí. Y si doy un clic donde dice geometría invisible y dando clic en OK y otra vez clic en OK, ahí lo tenemos. ¿Ves? No estuvo complicado. Realmente hay que tener muy clara la película de lo que queremos hacer.